Seguimos en, habíamos entrado en, el, en la sala común de Gryffindor, atravesando el cuadro de la dama gorda. Y bueno, vamos a continuar. Y bueno, como han dicho, como ha dicho ahora aquí, pues bueno, eh, en este juego diferente eh, es que en este juego lo que cambia es que ahora podemos ganar copas, podemos ganar copas cuando hagamos clases. ...de poción, de pociones, herbología divididas... ...y bueno, son como concursos, estamos viendo ahí... ...concurso de CAO con no sé qué es, creo que artes oscuras o algo así... ...y esta co copa de herbología, son como copas... ...y bueno, ya veremos cómo se ¿Has hace. oído hablar de los duelos secretos de los fundadores? No. Tenemos una estatua detrás, puedes usarla para descubrir la entrada secreta... ...a los duelos de los fundadores... Vence a todos los duelistas fundadores de las casas para ganar un cromo de los fundadores de Hogwarts de la colección Brujas y Magos Famosos. Si consigues todos, podrás entrar en el torreón de los fundadores. Entiendo, pero esto me va a costar un riñón. Nadie ha conseguido nunca vencer a todos los duelistas fundadores y entrar en el torreón de los fundadores. Nos encantaría saber qué hay dentro. Ahí es donde te necesitamos, Harry. Tú tienes el potencial para vencer a todos los duelistas y ganar todos los cromos de magos fundadores. Para batirte en duelo debes tener un número determinado de cromos de brujas y magos famosos. Todo el mundo sabe que hay cromos de brujas y magos famosos por todo Hogwarts, pero son difíciles de encontrar, así que estamos dispuestos a venderte 5, Harry. Es un buen trato. Danos 50 grajeas Bob de todos los sabores y te daremos un cromo de brujas y magos famosos a cambio. ¡Estupendo! Tienes 50 grajeas de todos los sabores. Toma, un cromo de brujas y magos famosos. Ignatia Will Smith. Pues ya tenemos su. Ya tenemos tres. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? Estupendo. Tienes 50 grajeas de todos los sabores. Toma, un cromo de brujas y magos famosos. Greta Katsloff. ¿Cuatro cromos? Lo siento, Harry, pero si quieres un cromo de brujas y magos famosos, nos vas a tener que dar 50 grajeas de todos los sabores. Vale. O sea que digamos que esto eh, necesitamos 50 grajeas... Y lo que hace es que nos va a dar el número de cromos determinado que vamos a tener para pasar a los duelistas y así partirnos en duelo. Vale, pues mientras vamos a jugar nuestro juego de Hogwarts, obviamente. ¡Guau! Wow, ¡La sala como un Gryffindor! ¡Voy a hacer fotos para <risas> mandárselas a mi padre! Mira mi álbum de fotos, Harry. ¡Está en la mesa! Mis fotos no son como las de los no mágicos. ¡Las mías son mágicas! ¿Dónde está tu álbum? ¿Sabías que si te comes una rana de chocolate recupera resistencia? Sí, Coli. ¿Y dónde está eso? ¿Dónde es aquí, aquí. A ver, ¿vamos a ver las fotos? Un momentito. Ah, me guarda. Harry con Ginny Weasley, claro Harry en un coche volador, claro Esto digamos Las fotos son como si quieres Hacer los niveles Esto me gusta del 2 porque en el 1 No tenías opción de hacerlo Tenías que empezar de nuevo Así que esta opción me gusta bastante del 2 No la conocía Desconomizando la madera, claro Anda, ¿aquí no, no tengo yo cromo? No Pues habrá que cogerlo Harry la madriguera así Y ya está Bueno, pues eso está ahí pendiente Salimos Vale, o sea que aquí podemos empezar el nivel cuando queramos Pues no lo sabía Pues eso me ayuda Bueno, pues nosotros vamos a seguir Y ya está y eso ya lo haremos al final. Vale, salimos de aquí. Y a ver qué tenemos que hacer ahora. Que no lo sé. Vale, creo que tengo que ir donde. ¡Vamos, vamos. a clase de herbología! herbología. ¡Qué son los invernaderos! Pues vamos a herbología. A ver qué hay que hacer. y ya ha cambiado, ¿eh? es más grande, es más grande, ¿eh? Eh, diferente, oh, el más grande, no tiene que ver nada con el 1 Tiene más amplitud de cosas, está hecho diferentemente, no tiene nada que ver con el uno para nada Ni una grajea ¿Qué? ¿Qué? ¿Y Pues yo voy a entrar que sé si cosas me, me ayuda bastante. Ya tenemos tres cromos. Y creo. Me da que necesitamos los 24 para ver. Para. Para enfrentarnos a los dualistas. Esto de qué Ah, mira, pues un cromo. Pues, ah, voy a poner. A ver. Sería un 5 Queda ser prisa, ya serían 5 sí. No. Pero yo no sé a dónde voy yo a esta No sé dónde voy yo Dónde voy yo por esta puerta Vale, ahora voy a la otra puerta, me parece. sí, la este, yo creo que sí, míralo ah, y no. va bien vestíbulo delantero ah, que era hacia abajo, pues, no me acordaba claro que he entrado ahí muy bien, pues ya tenemos un cromo un cromo más, son cinco, de los que dan pocos de los que dan menos aunque todavía hay un montón, pero menos. Eso que es Bueno, ahora a ir a los terrenos de Hogwarts abajo. Para llegar a los invernaderos tenemos que salir. Si vamos a salir al jardín, será mejor que no nos acerquemos al sauce boxeador. ¡Ni me lo nombre! de herbología y ahora vamos a ver los terrenos del castillo a ¿eh? ver oh, qué pasada tío no wow. tiene nada que ver con los con los terrenos de la primera entrega ¿eh? fíjate qué diferencia se nota que es el dos. Se nota que es el segundo, sí. Herbología, es por aquí. Qué herbología! ¡Vamos! Vamos a herbología. Con la cámara. Está como invertida o okay. qué. Hay algo. Ah, no son los terrenos, solo. La profesora Sprout me ha dicho que me quedara aquí para decirles a todos los alumnos dónde está el Invernadero 3. Es por ahí. Muchas gracias, chavalín. Ahí se sacan otra peli, ojalá la saquen. Yo creo que va a salir una más. Uff, lo hemos conseguido. Esta es la puerta de la clase de Herbología. Te veo allí, Harry. Lo que yo no me acuerdo es cómo serán las clases. No sé si serán lo que es el hechizo o sacarás mandrágoras. Es que no me acuerdo cómo eran las clases. Ve a Herbología antes de que te quedes sin tiempo. Atraviesa los relojes de arena flotadores para que empiece a contar el tiempo. Si bates el récord del colegio llegando el más rápido a clase, puede que la profesora Sprout te dé una recompensa especial. Sí. Wow, Vamos. Ya vamos. Ah. Bienvenido a segundo de herbología. Vamos ya. 45 puntos para Gryffindor. Vamos, que hemos llegado. Está a punto de batir récord, pero bueno, no he tenido la suerte. Y avanzamos, claro, vamos para adelante. Soy la profesora, Sprut. Bienvenidos a Herbología. Por favor, tened cuidado con la tentácula venenosa, porque le están saliendo los dientes. En esta clase se pueden sacar A, B y C. Habrá premios por méritos, así que esforzaos. Observa cómo se mueve mi varita por la pantalla y pulsa los símbolos Empezamos. que señala. Completa cada secuencia tres veces para aprender el hechizo incendio dúo. ¿Preparados? Sí. Perfecto. Perfecto. Perfecto. Perfecto. Perfecto. Perfecto. Perfecto. Muy bien, prueba este. Perfecto. ¿Vale? Perfecto. Perfecto. Perfecto. Perfecto. ¿Cuánto me da? 91. Bravo. Concéntrate porque la cosa se complica. Bien. Perfecto. Perfecto. Perfecto. Perfecto. Perfecto. Perfecto. ¿Cuánto me dan? Oh, un 100 Un 100% por wow, Probado. Vamos Potter, ya. has sacado una A en herbología. Vamos. Enhorabuena. Vamos, Aquí vamos. tienes la copa de herbología por haberte esforzado y haber conseguido la mejor nota. Oh sí. Potter, sígueme. Tengo un trabajito para ti. Bueno, esto es a primera parecía difícil. ¿eh? Si aquí hay algo. No, sí. siempre investigo. Vale, ya tengo cuatro pruebas. Es eh, muy sencillo. Sí, sé, es cuestión de poner esto. Vale, esto por aquí. ¿Dónde estás, profesora Sprout? No me diago. Ah. Sabía que había puertas aquí. Mandrágoras, ¿ves? Lo sabía yo. Míralo, hay que coger mandrágoras. Esto que me Ah, vale. Bienvenido al invernadero 3. Esto es una mandrágora. Su llanto es muy peligroso. Por eso hay que ponerse orejeras. Quiero que recojas por lo menos tres mandrágoras de este invernadero. Por supuesto, cuantas más mandrágoras consigas, más puntos para Gryffindor. Ok. Ok. Vale, ¿cómo las cojo? Aquí no puedo hacer hechizos. Debo subirnos. Como cojones. Que no sé yo cómo se cojan. No sé cómo coger esto, ¿no? Uf. Cero. ¿Cómo coño cojo la mandrógola, tío? A ver si me dice algo la profe. Puedes irte, y buena suerte. Ah, vale, vale. Tengo que continuar. Decía yo. ¡Harry, espera! ¿Qué? ¡Habla más alto, Hermión! Mira, unas babosas gigantes están atacando a esa mandrágora. Ah, coño, vale. Haz que las babosas no se acerquen a la mandrágora con el hechizo incendio duo. Cuando las hayas apartado, usa el Wingardium Leviosa para sacarlas. Okay. Buena suerte, Harry. Te decía yo, tío, es que no veo nada. Ahí. Eso es una mandrágora, ¿no? Incendio duro, ¿no? ¡Ah! Es que no puedo hacer nada. ¡Ah! Eh, no entiendo. Matado. Pero es que no tengo. no puedo lanzar el hechizo. No me deja hacer el hechizo. Continuar, continuar. Cosa más rara? ¿No me ha he el hechizo? No, es que no puedo hacerlo, claro. Bienvenido al invernadero. Esto es una mandrágora. Su llanto es muy peligroso. Por eso hay... quiero que recojas por lo menos tres mandrágoras de este invernadero. Por supuesto, cuantas más mandrágoras consigas, más puntos... Vale, profesor. No puedo hacer nada, claro. ¿no? Esto es un normal, ¿no? Harry, espera! ¿Qué? ¡Habla más alto, Hermión! ¡Las babosas gigantes están atacando a esa mandrágora! Haz que las babosas no se acerquen a la mandrágora con el hechizo Incendio dúo. Cuando las hayas apartado, usa el Wingardium Leviosa para sacarlas. ¡Buena suerte, Harry! Incendio pues Duo, pero es que a mí no me sale, a ver... Entendido. Incendio. Bien, bueno. El cuño, déjame. Incendio. Vale. ¿Cómo te cojo? Wingardium Leviosa. Una. Ya tengo una. Pero yo no sé cuántos puntos tendré. Vale, y ahora como sigue. Esto, muy... Esto es muy grande. <risa> joder Joder. Ah. Voy a venir aquí, guarra. A ver. ¡Incendio! Ahí La Otra, fuera INCENDIO Esta. Oh, qué Está grande INCENDIO 65 puntos Vale, seguimos Ya tenemos una mandrágola por fin Incendio 70 Incendio minutos. Wingardium Leviosa. Ya la saco, ya la saco. Vamos a hablar con la segunda. Muy bien. Esto es complicado ahora, porque yo no sé si tengo que bajar, creo que sí. estoy haciendo dobleo esto. ¿eh? Lo juro, Era la primera vez que juego. Eh, aquí hay dos, yo no sé si aquí habrá otra. No, yo creo que de aquí he venido. Venga. Ah, mira, rajillas. al objetivo. ¡Ah! ¡Hostia! ¡Me ha matado! ¡Qué fuerte! Me ha matado, tío. Es que aquí no tengo vida. Se lo vamos a esperar, Max, que me ha costado. Bienvenido a esto es una mandrágora su llanto es muy peligroso por eso quiero que recojas por lo menos tres mandrágoras de este invernadero por supuesto cuantas más mandrágoras consigas cosas gigantes están atacando a esta mandrácora Cuando las hayas Paso rápido porque no lo sé. Si no, no la vi. hombre leviosa, muy bien. Ya tenemos una mandrágora. Avanzamos por aquí, porque era por aquí, me acuerdo. Vamos aquí arriba, están aquí. No corre, macho, está incendio perfecto. Cinco puntos para diciendo ¿sí? bien. Vale, esto lo he hecho. Vamos a ¡Incendio! Ah, cuidado. Setenta. ¡Incendio! Bueno, no Otra. Vale, tenemos dos Y ahora tenemos que lanzar pues, por aquí entonces Yo creo que esa es otra Vale, vamos por aquí Esa sería la tercera Y vamos aquí Muy bien. ¿Qué hacen aquí? ¿Hay alguna más por aquí? ¿No se oye? ¿O no? ¡Ah, mírala! Ahora ya la tenemos. Vale, nos vamos de aquí. Y avanzamos. puerta esa y yo creo que ya es la tercera y última no se es te había más acción flora Tío. Ay qué bien, no voy a ha... disparado. ignatia Will Smith. ¿Dónde está? ¿Se ha pirado o qué? Pues bueno, ha tenido tío, estaba bocas O sea, uno, dos... Atenta, tío. Mandrabalas. Eso se me ha escapado, tío. Pero es que... Es que no pillo, tío. A vale. ver. Estoy teniendo mala suerte. ¿Vivir bien por aquí, seguro? No. la otra, la que más como no me falta nada y tengo otra más ya de tener una más como de oportunidad, mira una poción No leviosa. ¿eh? Vale, vale, tengo tres Puedo decir que tengo tres Pero ya no sé qué hacer Bajar, ¿no? No, no, es no, por dónde he venido, he venido por aquí Es la otra puerta Bueno, ya he hecho tres, está bien Cercanías, a ver Vai, Nath. Tentei Ya vuelto, creo. Qué ¡Excelente! Has salvado a la mayoría de las mandrágoras. 25 puntos para Gryffindor. Vamos. Te puedes ir, Potter. ¡Qué bueno! 160 puntos. Esto es una burrada. La primera clase. Lo que acabo de hacer es una burrada. Pues nada, chicos. Yo creo que lo vamos a dejar por aquí. A ver si hay... Eso es, si ahora cuentan los relojes de la casa y a ver qué pasa. Qué bien. Harry, ha llegado el momento de practicar tus cualidades de buscador. Nos buscado. vemos en el campo de entrenamiento de Quidditch, al lado del puente de la entrada principal de Hogwarts. Oliver Wood. Vale, siga a Quidditch. Ahí pasa. O sea que ya empiezo con el Quidditch. Mmm... <risa> <risa> Harry, he faltado herbología y la profesora Spruce se va a enfadar mucho. Hola, Neville. ¿Qué ha pasado? Me perdí y acabé saliendo de esta pared que tengo detrás. Debe ser un pasadizo secreto. Mm, un pasadizo, ¿no? ¿eh? ¿Qué hay aquí? para bueno, destruir, ¿no? Ok. Harry, todavía estoy esperando a que vayas al entrenamiento de Quidditch Nos vemos en el campo de entrenamiento, al otro lado del puente de la entrada principal de Hogwarts Oliver Wood Vez, Potter. Sigo sin poder entrar en el equipo de Quidditch. A lo mejor este año tengo más suerte. ¿Podrías hablar con Oliver Wood? Para eso eres el buscador de Gryffindor. Sí, ahora puedo darle, ¿Dónde coño? Ah. Yo creo que lo voy a dejar aquí. sí Si no hay nada de las casas, lo voy a dejar. Porque mi idea es verlo. Muy bien, Harry. Toma tu escoba y vamos a empezar el entrenamiento. Bienvenido al entrenamiento de Quidditch. En un partido de Quidditch, cualquier buscador que atrape la snitch dorada marcará 150 puntos para su equipo. Por eso a los buscadores se les hacen muchas faltas. Hay que seguir entrenando. Después de esto, vamos a practicar con los controles básicos en una escoba especial para entrenar. Con esta escoba no volarás muy alto, así que mejor nos concentramos en practicar con las direcciones. Utiliza izquierda y derecha para esquivar los postes e intentar terminar antes de que el tiempo se pare en mi cronómetro. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! Bueno, bueno chicos, pues nada, pues vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado. Y nada, pues nos vemos en el siguiente episodio. Vamos con 160 puntos de Gryffindor, que está muy bien. 107 grajeas y 105 cromos de 24. Espero que os haya gustado.